Buen día. Creo que cometimos un error. Pusimos el título cuando todo es incierto y no todo es incierto. Quizás debemos de decir que cuando todo parece incierto. Y para esta reflexión eh, quiero... Empezar, eh, reconociendo que estamos viviendo en una época eh, donde las variables relevantes son incontables. Eh, no podemos saber exactamente qué va, qué va a pasar y cuándo. Eh, y sí, estamos mirando eh, muchas cos cosas que son inciertas. Y dentro de toda la incertidumbre eh, tenemos la experiencia, eh, estamos en peligro de tener una experiencia eh, de sentirnos muy despistados, que no sabemos en qué podemos parar. ¿Mm? Y esto, eh, esto nos hace hacer una reflexión que a lo mejor debemos de haber hecho hace mucho que es con qué realmente podemos confiar en la vida con, con qué podemos contar ¿No? y sabemos que los seres humanos buscamos cierta regularidad ¿No? Se dice que para los niños es muy importante tener una rutina. Uno de los consejos que hemos escuchado y dado, quizás, um, al inicio de todo el cambio con la contingencia y el confinamiento era de establecer una rutina. ¿no? Porque tenemos toda la estructura a que normalmente afianzamos durante el día. De repente no tenemos esto y necesitamos... ¿no? Algo para otra vez asentarnos. Y esto es porque la, eh, la mente humana y el cerebro eh, está inundado eh, con eh, datos sensoriales incontables que ni se puede procesar en este momento que desvié la mirada, vi un carpintero ahí fuera. ¿Es un dato relevante para mí o no? Yo tengo que decidir. Yo decido que, bueno, por un momento sí y después ya no. Y estamos haciendo esto todo el tiempo. ¿no? Tenemos sonidos, tenemos fenómenos, tenemos mucha información. Y eh, el bombardamiento que recibimos de información es más ahora que nunca con las redes sociales ¿no? y con el Internet o como mi mamá dice, con este internet, <risa> que no, no tiene y no quiere tener. Y nosotros dentro de toda esa información, si pusiéramos atención todo el tiempo, no, no tendríamos recursos cerebrales para lo que sí es importante. Y esto es algo neurológico, es algo mental que necesitamos tomar ciertas cosas por sentadas y lo hacemos todo el tiempo. El problema es que las cosas que nosotros tomamos por sentados no lo son realmente. Solo lo pueden ser provisionalmente, por un tiempo dentro de cier ciertas circunstancias. Y estas circunstancias van a cambiar y este tiempo se va a acabar. Y por lo tanto tenemos esta, como cierto conflicto en necesitar tomar ciertas cosas, como que okay, esto ya puedo contar con esto, para atender las cosas que sí requieren atención porque no se reproducen sin mi intervención o se me llegan encima si no los mantengo en su lugar, de un lado. Y del otro lado, si tomamos cosas por sentados que no lo son, tenemos por primero el refugio, un refugio falso, la seguridad que recibimos de pensar, ok, ya con esto sí cuento resulta ser una seguridad falsa. Que estamos refugiándonos en algo que realmente no, no nos puede proteger. ¿no? Y vemos esto con ciertas medicinas o vitaminas que queremos pensar, esto me va a proteger, y no es cierto. ¿no? Y uno de los argumentos que mi mamá usaba contra el uso de cubrebocas, que por cierto ahora ya utiliza cuando, cuando quiere que sale. Eh, pero uno de sus argumentos era que no, no, yo leí que esto genera una sensación de seguridad falsa. ¿No? Pues sí, es cierto que no es una protección al 100%, pero no quiere decir que no te va a proteger, ¿verdad? Así que este tema de seguridad versus seguridad falsa, en este momento de repente se nos hace muy importante saber la diferencia. ¿No? Y parte del problema cuando queremos no queremos mirar las cosas que son inciertas porque nos generan ansiedad, que, o sencillamente no los miramos, los tomamos por descontado, por sentado, y de repente se nos cambian radicalmente y todo lo que hemos colocado encima, ¿no? ya también se mueve. ¿no? La seguridad del empleo, la seguridad económica, la seguridad de que los niños cuando gradúan van a poder pasar a una siguiente etapa de su vida o salir a ir a estudiar en otro lugar y todas las cosas que usamos para crear planes de repente se mueven porque pues esto no era completamente seguro provisionalmente estábamos asumiendo así que tenemos este esta trampa de tomar seguridad falsa por real y luego quedarnos muy expuestos cuando cambia y muy sorprendidos y desconcertados. El otro, que también es un peligro, es que quedamos estancados. Generamos una rutina, nos sentimos tranquilos, oh, Vamos a la misma tienda, hacemos las compras en el mismo lugar, no usamos el mismo jabón, tenemos las cosas y se siente muy tranquilos, pero hemos desocupado demasiados recursos cerebrales y el cerebro ya no está ¿no? haciéndose fresco. No está. ¿eh? No, no, no estamos realmente viviendo despiertos. Vamos apagando. ¿No? Y podemos observar en la vida que, que nos estancamos en relaciones. Que al inicio de poder convivir con esta persona fue algo ¿no? muy emocionante y apreciamos las conversaciones. Y sentimos que tiene muchas cualidades, que queremos estar cerca y, y pudimos compartir muchas cosas. Y después justamente porque tomamos esto por ahí está y siempre estará y dejamos de valorar. Y no solo dejamos de valorar sino con dejar de valorar dejamos de vivir. Dejamos la parte de convivir, no la, el vivir se va apagando y ahí estamos, con, ¿no? sin la parte ¿no? de crecimiento, de, ¿no? de, de querer estar presente, lo que naturalmente nos hace vivir la vida plenamente, estar presente. ¿no? Y necesitamos interminables prácticas sobre la atención plena y la presencia mental porque hemos apagado muchas partes de nuestro ser, justamente tomando cosas eh, que son quizás se repiten, quizás se parecen de un día al otro, pero no son lo mismo. Y nosotros ya no, no estamos presentes a estos cambios. Y ahí tenemos una, una pregunta que es válida. ¿Cómo vivir sabiendo que las cosas son transitorias, que están cambiando? ¿Cómo podemos vivir sabiendo que las cosas no son ciertas, o muchas cosas no son ciertas? sin vivir con una ansiedad continua, que nos genera ansiedad tener demasiados factores que no sabemos y, y no sentimos que los podemos atender todos y no, no podemos planear, y no ni vemos un futuro porque todo ¿no? parece una, ¿no? una película de horror, no queremos ver y el presente es igual y ya se están poniendo ansiosas. ¿verdad? Sí. Ahora ya sabemos de qué se trata. ¿No? Así que cuando hablamos y miramos para poder vivir despiertos y para poder estar eh, contando con seguridad real, con, con un refugio real, o con, con, con un sostén confiable. Esto sí es importante, pero ¿cómo lo hacemos justamente sin, eh, sin ansiedad, ¿no? sin tener esta otra experiencia. Y uno, eh, un factor muy importante es de tener claro qué sí es cierto, con qué sí podemos contar ¿no? y con qué no. Saber cuál es la diferencia. Esto es un paso esencial en la vida, en la vida de un ser humano maduro, o madurándose conscientemente. Y también cuando tenemos esta idea más clara de lo que sí es confiable, ahí podemos estar construyendo nuestra vida en torno a lo que puede brindar una seguridad real. No, no una sensación pirata de seguridad. Una sensación falsa. ¿Mm? Y en, en el budismo conscientemente meditamos sobre la transitoriedad. Justamente no para eh, descartar que todo sea confiable, sino de poder detectar con qué cuento, cómo cuento con la presencia de lo que cuento y para vivir más despiertos. Despertar, un poco. Ir despertando y vivir más despiertos. Y cuando nosotros estamos meditando sobre la transitoriedad, quizás eh, irónicamente, estamos eh, observando principios que no están cambiando, principios regulares. Y aquí llegamos muy pronto a algo que, con que podemos contar con completa confianza y esta es la regularidad entre causa y efecto. Efecto. Las causas, y aquí causas incluye todas las condiciones, causas y condiciones que se juntan, producirán el resultado que les corresponde, y no otro. Suena obvio, pero es una clave importante para poder tolerar la el incertidumbre y también poder tomar las riendas dentro del cambio, ¿No? y esta regularidad entre causa y efecto implica que lo que cuando decimos que las cosas no son ciertas, estamos diciendo que no sabemos, no podemos predecir con completa confianza. Pero podemos tener completa confianza que lo que sea que sucede será la consecuencia necesaria de lo que lo precede. ¿Está claro esto? Y que muchas veces lo que nosotros eh, identificamos como un error, como una anom anomalía, anomalía, algo que, que no debe de ser. Si miramos las condiciones de las cuales surgieron, vemos que tuvo que ser. Tuvo que ser porque las condiciones correspondientes estaban ahí presentes. Y esta es una regularidad absolutamente cierta. Por esto lo podemos llamar una ley de la naturaleza, la causalidad. ¿No? Y la causalidad no como algo abstracto, sino que algo con que estamos jugando todo el tiempo. ¿No? Por ejemplo, eh, estás sembrando tomate, jitomate. ¿no? Yo sé que Carlos, en México, está sembrando jitomate porque me dijo. Yo aquí también estoy sembrando tomate, jitomate. Muchos otros seguramente también. ¿Mm? Y si tú haces esto y lo que sale es una planta eh, con el tallo muy delgado y muy largo, uno puede pensar... Algo, algo salió mal. Algo, una, ¿no? algo raro pasó. Pero en realidad, si les das poca luz, si pones la planta en un lugar con insuficiente luz, ¿no? la planta responde a estas condiciones y Sale ahí intentando llegar a un punto donde, ¿dónde está la luz? Deme la más luz, ¿no? Y este resultado que para nosotros parece uh, algo imperfecto, en realidad es absolutamente perfecto. Es, es tan perfecto que nos asombra. Que si juntamos estas condiciones, esto lo, es lo que va a suceder. ¿No? Y cuando, eh, cuando nacen eh, animales con, o, o seres humanos con eh, anomalías o algo diferente a otros, ¿no? una enfermedad una debilidad en algún lugar, podemos saber que esto es el resultado de algunas causas y condiciones que se juntaron o sean genéticas, o sean... no sabemos cuáles son, pero hubo una condición. ¿no? Y cuando hay ¿no? un árbol que crece muy diferente y va hacia abajo, podemos estar seguros que no es que se equivocó algo, es que dentro de toda la diversidad genética que hace que podemos adaptar como especies y reproducirnos entre toda esta diversidad. Este, esta planta tuvo algo interno que le hizo moverse así. Sí. Y este movimiento o esta configuración que vemos es el resultado perfecto de las condiciones que se juntaron. ¿Mm? Y podemos contar con esto. ¿Mm? Muchas veces hacemos algo y no nos da. Y sentimos que fue un fraca fracaso. El resultado no correspondió perfectamente con nuestras intenciones. Pero nuestra intención fue una de las condiciones. Hay otras condiciones también relevantes. Quizás tenemos proyectos que dependen de otras personas y no tomamos en cuenta su configuración mental o su circunstancia económica o lo que fuera. Pero al juntar las condiciones necesarias, el resultado que salió fue el resultado que se tuvo que ser cuando se producen, se generan esta, este conjunto de condiciones. ¿Está claro esto? Para nosotros el problema es que no tenemos conocimiento perfecto de todas las causas y condiciones relevantes. Ni lo podemos tener finalmente cuando las situaciones son complejas. ¿No? Y una pandemia es una situación ¿no? enormemente compleja. ¿No? Aún así, hay un video que estaba siendo compartido eh, de Bill Gates, eh, pre prediciendo, así parece, ¿no? Diciendo que vamos, va a haber una pandemia devastador y el sistema de salud en el mundo no está a la altura y va a haber muchos catástrofes. ¿No? Y de ahí, ¿no? muy absurdamente, algunos sacan la conclusión que él debe de haber creado el virus porque, ¿cómo supo? Supo porque presta atención, tiene interés en el sistema de salud mundial y está analizando información y tiene acceso a muchos datos relevantes. No todos, no nos dijo en qué día, qué tipo. ¿no? Pero era obvio, observando las condiciones, que estamos descuidando tremendamente el, los recursos que dirigimos hacia atención, eh, hacia los sistemas de salud en, en todos los, casi todos los países, es un porcentaje mínima o submínima de lo que se necesitaría. Y es muchísimo menos que lo que dirigimos al sector militar, por ejemplo. Y mirando esto, sabemos que si hay una pandemia, esto va no vamos a poder manejarlo. ¿No? Y si miras los datos y ves la historia y ves cómo los seres humanos vivimos con bacterias y virus y cómo son las relaciones entre las especies y que hay virus que brincan de una especie al otro y que con el contacto eh, muy loco que tenemos en consumir muchos diferentes tipos de carne y por de estar destruyendo sus hábitats estamos teniendo mucho más contacto cercano con diferentes especies que jamás antes y, y mirando todo esto se nos hace obvio solo que no sabemos cuánto ¿No? Así que tener, eh, tener acceso a información eh, es, una, eh, es, un, eh, es un factor que nos ayuda en evaluar pero, nunca vamos a tener todos los datos. ¿Por qué? Porque cuando miramos por qué todo es transitorio, ¿cuál es esta ley? ¿Cómo funciona la transitoriedad? Eh, tenemos cualquier situación que tenemos, cualquier fenómeno que existe, cualquier producto que hay. Vamos a usar esto. Esto está conectado con esto. Este producto existe por incontables personas. Está aquí como una condición para esta conversación, esta transmisión que estamos haciendo. Es una condición indispensable para que estén escuchando mi voz. Es una condición eh, que viene de una persona, eh, quizás no, no, no, no, no la nombro, que percibió que necesitábamos un micrófono y dijo, por favor, compren un mejor micrófono. <risa> eh, está hecho en China, se dice, pero seguramente con... Metalo, metalo, metales. metales, con metales quizás de Bolivia, de Nigeria, de, no sabemos de dónde vendrán, pero vendrán de diferentes países. Por esto, el gobierno chino tiene su, sus estrategias para tener su presencia y cierto control sobre ciertos gobiernos relevantes o Ciertos, ciertas empresas. ¿no? Algunas personas de las fábricas juntaron este producto y llegó aquí. Todas estas condiciones se tenían que juntar para que algo que parece sólido uy, perdón, algo que parece sólido y fijo existiera. ¿no? Y si la fábrica en este momento no, por un momento no, el aire estaba contaminado y algo por un instante mal funcionó, esto puede resultar eh, variar un poquito del diseño y por lo tanto eh, mal funcionar. No será eh, por caos que tenemos algo que mal funciona, sino justamente porque en algún momento una circunstancia fue tal que esto fue el resultado. Y cada experiencia que tenemos está compuesta de condiciones y factores que no imaginamos, no estamos tomando en cuenta, pero sí están ahí relevantes. ¿No? Y cuando una de estas condiciones Varía, el resultado varía. Esto es obvio, ¿verdad? Estas condiciones también dependen de otras condiciones. El micrófono depende de la fábrica, depende de los mineros en, en Hidalgo o en Bolivia o donde sea en Paraguay, en Brasil. Si algo pasara allá y esto se cerrara, este, esto sería di diferente. ¿No? Quizás deja de funcionar bien. ¿No? Y de repente bromeando. <ríe> Todo bien. <ríe> Pero la idea es que cada evento depende de condiciones, y cada condición es el resultado de una cadena de eventos previos compuesto de múltiples condiciones, y cada una de estas es el resultado final, o en ese momento final, de otro caden otra cadena de eventos. Y finalmente, ¿dónde, ¿dónde se acaba? O sea, ¿no? cuando vamos siguiendo los rasgos de cada cadena de eventos, finalmente llegamos a Big Bang. ¿Sí? En principio. Y por lo tanto, es imposible poder detectar. Todas, todas, todas las condiciones necesarias para poder vivir este momento. Unas son más relevantes que otras. Pero finalmente todo está conectado. Y ahora cuando hablamos de todo, eh, que todo es incierto, estamos mirando principalmente hacia el futuro, ¿verdad? ¿No? Lo que está pasando ahora es incierto, okay, pero el futuro, ¿qué pasará? ¿Qué sigue? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué, no? ¿Estaremos bien o no? Estamos mirando hacia el futuro. Y con el futuro, el, la por porción del terreno que está es desconocido es mucho más intenso. Porque no estamos mirando todo lo que ha sucedió para entender dónde llegamos. Estamos mirando lo que hay en este momento de lo que sabemos e intentando predecir qué sucederá. ¿No? Y ahí llegamos al punto de no tener suficiente información. ¿No? Aunque con la pandemia estamos mirando los datos ¿no? y con los mismos datos se generan múltiples modelos ¿no? Y los modelos tienen que tomar ciertas premisas, tienen que tomar ciertos variables por sentados que no lo son. Por ejemplo, que vamos a tener inmunidad. ¿no? Que sabemos que con, con muchas gripas no hay inmunidad, nos podemos volver a gripar por lo mismo. No, no. no no necesariamente brinda una inmunidad completa, pero digamos que sí, y generamos un modelo. Pero este asume que todos los datos son correctos, que hemos dado estudios a cada persona y sabemos exactamente cuántos eh, infectados hay y cuántos ya se recuperaron y no tenemos no tenemos los suficientes datos. Y esto es lo que hace que todo, todo parece cambiable y no muy cierto. ¿Mm? Y dentro de esta, eh, de esta situación de, eh, de no saber qué va a pasar y sentirnos dentro de muchas condiciones, es absolutamente fundamental que reconozcamos que nuestra mente siempre es una condición en nuestras experiencias. Nuestro modo de vivir es una condición real que afecta los resultados. ¿No? Y aquí no estoy diciendo que no, tom no tomemos medicina porque solo la mente va a ser suficiente es una condición importante dentro de otras condiciones. ¿No? Y una de la, uno de los eh, factores que sabemos es que eh, cuando los pacientes, no solo de COVID, de cualquier enfermedad, cuando quedan eh, sedados, cuando los intuban o por la razón que sea se pone alguien en un estado de coma inducida eh, su actitud, su estado mental antes de entrar es muy importante en decidir si van a poder salir o se van a rendir ¿no? nuestro amor para la vida es una condición clave ¿no? y nosotros tenemos una lista de eh, plegarias, peticiones de plegarias para personas difuntas y muchas de las personas que fallecieron, eh, eh, fallecieron después de haber perdido un familiar, un ser querido. Que uno ya no uno, uno se desanima, no uno pierde, no, El, sí, este sed para vivir, ¿no? y esta, eh, esta condición que es. Nuestro propio, nuestra determinación, nuestra intención, eh, nuestra, no, nuestro ánimo para la vida en, en situaciones donde hay en como entre la vida no, y la muerte no, no es tan claro por dónde ir, esta determinación eh, de vivir realmente puede marcar la diferencia. Por esto ¿no? a muchos les dicen, no, no te rindas. ¿No? no en todos casos. Y hay casos en los que la persona no cuenta con las condiciones físicas para salir y sería mejor que aceptaran su condición. Pero nosotros difícilmente sabemos cuál de los dos casos es, y una eh, compañera eh, de México, que misma es médica, eh, nos compartió algo eh, compartió algo en, en su página de Facebook que vamos a compartir en la página de la comunidad de data después de la plática para que lo lean, ahora no, no está todavía, después donde una médica que sí logró recuperarse después de estar intubada eh, con COVID describió sus experiencias y describe cómo eh, tuvo muchísimo dolor eh, y en el momento en que la intubaran, se estaba ahogando, ¿no? se sentía esta desesperación de respirar y que sintió elementos del procedimiento, que ella sabía cuáles eran los pasos y dice que percibí esto, percibí esto. Fue un, ¿no? Ella vivía en esta época un dolor tremendo salió de la... Se, lograron desintubarla, pero estaba ahí en, en un lugar donde ¿no? hubo gente muriendo en su alrededor, ¿no? y ella veía como uno muere, lo sacan y traen un, un nuevo paciente, así. ¿No? Y ella con el pensamiento que si yo... Yo me terminaré así. ¿No? Y eh, su familia, a ver si lo logro leer, su familia le mandó una, un mensaje. ¿No? ¿Y qué le dices a una hija en esta situación? ¿No? Y ella comparte el mensaje tal cual. Estamos contigo, échele ganas, tienes que salir adelante. Todos te queremos mucho, tu familia, Murgía Zamora, todos los doctores, tus compañeros del hospital, tus amigos. Todos estamos al pendiente de ti. Échale ganas y vas a salir bien. Y de un lado le están diciendo algo que no están en condiciones de saber si va a salir bien o no no se sabe pero tienes que creerlo en este momento ¿No? y también la sensación de que están pensando en mí ¿No? literalmente estamos al pendiente de ti o sea la experiencia de estar totalmente sola ¿No? y ella describe como está en un lugar ¿No? donde la entrada es, es, es prohibida, es peligroso estar en, inhalando el mismo aire aún con máscara con alguien ¿no? enferma con COVID y que la gente no puede estar, no puede entrar mucho tiempo para estar con ella. Pero una enfermera que tenía el mismo nombre que ella entró y le, le bañó. Estás ahí mucho tiempo, ¿no? Y tomó el tiempo de, de bañarla ¿Y cuánto lo agradeció? Estás viviendo realmente sola. Pero de repente un mensaje que te hace saber claro, están pensando en mí, están conmigo, están al pendiente de mí. Yo tengo que echarle ganas. Y tal cual ella misma, ella dice que fueron las palabras más hermosas, más motivadoras que pude haber escuchado en toda mi vida. Yo pensé, va por mí, va por todos y yo voy a salir de aquí. ¿No? Y con este amor de su familia, con este anhelo de verlos otra vez, empieza a, a ofrecer esta condición tan importante. ¿no? que es, es este aprecio, este amor, amor para la vida y amor para las personas con quienes estamos compartiendo la vida. ¿no? Y yo creo que en los momentos en que nosotros, que, que ojalá no, eh, no estemos en situaciones parecidas, que aunque no estemos ¿no? luchando entre ¿no? muerte y vida. Pero sí estamos en situaciones donde a veces nos sentimos que es demasiado ¿no? y queremos retirarnos. ¿no? Y cuando, para los pacientes, antes de estar intubados esto sí es un peligro, que el dolor es demasiado, la soledad es demasiada, y... ¿No? Y esta, este anhelo de continuar luchando no está ahí. Y sí queremos retirarnos a un estado de paz. ¿No? Sentimos que queremos soltar todo. ¿No? Y retirar. A veces nosotros no estando en, en un hospital, pero sí a veces queremos retirar la mente de algo doloroso. Queremos retirarnos a un estado ¿no? anestesiado ¿no? que conseguimos quizás en Netflix. ¿no? Quizás, en, quizás en cocinar. También cocinar ¿no? que es un objeto de mucha atención ahora. Quizás es nuestro modo de no pensar en las cosas. ¿no? De dejar de sentir, dejar de vivir este momento que estamos viviendo juntos y una cosa que yo creo que, que sí es importante tomar en cuenta es que si bien no podemos quedar mirando las noticias todo el tiempo definitivamente no necesitamos tomar el contacto que podemos para mantenernos informados y para Vivir esto como seres humanos que forman parte de la humanidad que está viviendo algo fuerte y retirarnos de esto mentalmente, sí es una forma de, ¿no? de, de abrazar la muerte finalmente, mentalmente. ¿No? ¿Tiene sentido esto? Lo que... Esta tentación que tenemos de como mecanismo de defensa, de apagar la mente, de, ¿no? sí, de, de escapar. Eh, es importante saber que hay, ahora hay estudios, muchos estudios, que ahora se están compartiendo eh, cuáles son los factores que hacen más probable que una persona quede con secuelas después de un trauma. ¿No? Y en cierto sentido estamos viviendo una trauma. ¿Quedaremos con secuela, con síndrome post postraumático o no? Un factor que aumenta enormemente la probabilidad de que sí quedaremos con secuelas es si nuestra estrategia de manejarlo es escapismo. Que los estudios dicen que... ¿no? Tomar el contacto que se puede con la realidad es importante. No haberlo mirado, queda ahí no procesado. Porque lo estamos viviendo, nos está afectando directamente. Así que abrir con los ojos, vivir con los ojos abiertos. ¿no? El tiempo que podamos, pero definitivamente un tiempo al día, importante. ¿no? Generar las condiciones de poder hacerlo. ¿no? o generar otras estrategias que no sean retirarnos a una paz. ¿no? Y esta idea de poder retirarnos, ¿no? incluso esto de rendirnos ¿no? cuando hay dolor, y dolor emocional o físico, y esta... ¿no? esta tendencia que, que muchos seres humanos eh, tienen o tenemos eh, de pensar que la vida es muy dura ¿no? y esto que empieza a suceder que ¿no? quizás salir de ahí. ¿no? Este, ¿no? este sueño de poder dormir, de poder retirarnos a paz. ¿no? y las religiones todas tienen su opinión sobre lo que pasa después de la muerte pero experiencia directa, esto la tendremos en otro momento ¿no? y cuando volvemos a nacer según la opinión de esa religión eh, la experiencia de haber estado ¿no? privado del cuerpo y después otra vez en la matriz hace que las memorias, este nivel de conciencia no va con nosotros, el nivel burdo y conceptual. Por esto no nacemos hablando idiomas previos, etc. Así que esta idea de retirarnos de la vida eh, es un sueño. No sabemos qué sigue, ¿no? si será más doloroso o no. En ese momento tenemos vida humana ¿no? y esto nos brinda muchos recursos internos ¿no? y externos que podemos usar cuando las cosas se nos abruman, incluyendo muchos equipos de personas ahí aquí tienen mi número de teléfono llama si estás teniendo pensamientos suicidos. llámanos aquí estamos ¿no? Esto de que todos estamos al pendiente de ti. ¿no? Es el caso, solo que no lo sabemos. ¿no? Y cuando nosotros contemplamos qué es esta paz que, que anhelamos ¿no? y cómo se consigue, si realmente pensamos bien, paz encontramos cuando sabemos fluir con la realidad, cuando sabemos surfear con los cambios. ¿Mm? Y la, la tarea que nos proponemos eh, de ver qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? y no tomar por cierto lo que no es cierto, pero también saber que no todo es incierto, si sí hay cosas ciertas, ¿No? causa y efecto es cierto, pero también dentro de nosotros podemos tener ciertos ¿no? principios fundamentales que sabemos, yo tengo certeza que esto vale la pena. ¿No? El amor para la vida. ¿No? Un modo de vivir. <coughs> Podemos tener certeza que la compasión es noble. ¿No? Y aun si no siempre estamos a la altura. Pero cuando nosotros miramos... Eh, la transitoriedad con esta óptica de que eh, la transitoriedad sí continúa, que hay eh, sí hay cosas con, con lo que puedo contar, eh, pero quizás no son los que siempre pienso o que quiero pensar. ¿no? Y cuando vamos observando en nosotros esta tendencia de asumir que todo va a ser permanente. ¿no? Y ya llevamos unos días, ni dos meses o quizás alrededor de dos meses en confinamiento, y ya tenemos la impresión que así va a ser. ¿no? Que, ¿no? que ya me acostumbré o que ya me instalé o oh, es horrible y siempre va a ser horrible. Es El cerebro otra vez convirtiendo todo en permanente. ¿No? Y una estrategia para vivir esta situación es de reconocer lo malo también es transitorio. Junto con ¿no? lo que yo quise que continuara, todo está transitorio. Pero no de modo caótico, de modo muy natural natural en el sentido de siguiendo las leyes de la naturaleza. ¿No? Y ¿no? a veces dicen que un milagro es algo que va contra la ley de la naturaleza. ¿No? Pero yo pienso que la naturaleza misma es el milagro. Lo que ¿no? todo puede interactuar con todo. Todo ¿no? puede afectar a todo y su modo de afectarse es completamente según esta regularidad de juntar causas y condiciones y podemos siempre contar que lo que resulta será la consecuencia exacta, perfecta para lo que vino antes. ¿no? Y yo, yo quiero dar como tarea para esta semana identificar milagros. milagros. Los milagros de la naturaleza. Porque la vida la vida continúa la vida es más grande que la muerte la muerte es parte de la vida la vida puede contener muerte pero muerte no puede contener la vida ¿tiene sentido? y enojarnos, frustrarnos es pelear contra la vida por esto amar es de acuerdo con la vida, poder interactuar, poder afectarnos y estar impactados por otros. ¿No? Y el estudio con ojos abiertos de estos principios es los que, lo que nos permite impactar los resultados. Porque nuestra conducta es una parte, y nuestra actitud es una parte. ¿no? como esta decisión de la médica que sí salió, que yo voy a echarle ganas, yo voy a salir de aquí. ¿no? Y se le dijo, se lo dijo a ella misma una y otra vez y salió. ¿no? Salió teniendo la posibilidad de hacerlo, pero igual sin esta, ¿no? este amor para la vida, esta sed de vivir, Igual no hubiera podido, no sabemos. Por esto sí tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir amando la vida con todo lo que tenemos. ¿no? Y haciendo que nuestro modo de vivir sea una expresión de este amor.